Bendito, bendito Jesús sacramentado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. También nosotros perdonamos.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 Por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas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 Viva, Jesús, sacramentado. Viva y de todo sea amado. Oh, Rey del Universo, Padre amado. En esta tarde te alabamos, te bendecimos, sí. te adoramos. Te damos gracias, Señor Jesús, por tanto amor, por tanta misericordia para con nosotros. Señor Jesús, danos tu luz, fuerza, para seguir caminando por el camino que Tú nos has enseñado, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque Tú siempre has estado grande con nosotros. Gracias, Señor, porque nunca, Señor, nos ha dejado solo, porque siempre está con nosotros, a donde quiera que vayamos, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque en esta tarde estamos en Tu presencia, porque en esta tarde hemos venido para decirte, Señor Jesús, Qué grande eres, Señor, para con nosotros. Bendito y alabado sea el Cordero Inmaculado. Te alabo, Señor Jesús, te adoramos y te damos, Señor, de los más íntimos de nuestras almas, la gracia por tu amor. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu Redentor Y renueva la faz de la tierra Amén Hoy vamos a contemplar un misterio luminoso El primer misterio luminoso El bautismo de Jesús en el Jordán Fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma, y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Padre nuestro que estás en el cielo,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 En la vida y en la muerte, ampara, amparanos, Madre mi. Nuestra Señora. Oh, Jesús mío, mío perdona, perdona nuestros pecados. pecados. Líbranos, Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo, Lleva al cielo a todas las, a las almas. almas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 La cara, lo abofeteaban y le decían, haz de profeta, y los criados le daban bofetadas. Pilato tomó a Jesús y mandó a que lo azotaran, Señor, ayúdame a moderar mis deseos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como en el cielo. No nos deje caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo.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 como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María sin pecado concebida, María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Señor, amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu oh, misericordia. misericordia. Amén. Amén. Viva Jesús sacramentado, vive y de todo sea amado. María reina de la paz, ruega por nosotros y por, por la paz entero. del mundo entero. El ser misterio, la coronación de espinas. Los soldados trenzaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza. Y le vistieron un manto de púrpura. Y acercándose a él, le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas, Señor, frena mi soberbia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.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 Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. María, reina de la paz, ruega por nosotros, nosotros y por, por el mundo, mundo entero. Amén. Cuarto misterio. Jesús con la cruz a cuestas. Tomaron, pues, a Jesús, y Él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Carvario, que en hebreo se llama Gólgota. Señor,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 Ave María Purísima, sin pecado concebido, María, María es madre, madre de Gracia, María, Madre de Misericordia, madre en, misericordia, en la, la vida y en la, la y muerte ampara. amén. Manera. Oh Jesús mío, perdona amén. nuestras amén. culpas amén. y pecados, líbranos del fuego amén. del infierno, y lleva amén. al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu amén. misericordia, amén. Viva Jesús sacramentado, Viva todo sea amado. María reina de la paz, ruega por, por nosotros y por la, por la paz del mundo entero. entero. Amén. misterio, la crucifixión y muerte de Cristo. Lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, mujer,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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por, por los siglos de los, siglos, de los siglos, siglos. Amén. Ave María purísima. Sin, Sin pecado, pecado concebido, María, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y, vida y en, en la, la muerte, muerte ampara, a la Madre Señor, nuestra. Amén. Oh Jesús mío, perdona, perdona nuestras, nuestras culpas y, culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Viva Jesús sacramentado, vive de todo sea amado. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén.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 Dios te salve, a ti amamos desterrado de hijo de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, bien. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.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 Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía Échanos tu bendición todas las horas del día También la de la noche Y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Ven y ven y descansa. Viva Jesús sacramentado. Adoren postrado este sacramento. César, viejo rito, se establece nuevo. Duda los sentidos y el entendimiento. Que la fe lo supla con asentimiento. Himno de alabanza, bendición y obsequio. Por igual la gloria y el poder y el reino. Al eterno Padre con el Hijo eterno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 lo misterio de tu cuerpo, de tu sangre, que implementemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que ves y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cal... Canta mi a Dios. Yo creo Jesús mío que está... bendito, sea Dios. bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo Dios y Hombre verdadero. Bendito sea, el nombre de Jesús. Bendito sea el Nombre de Jesús. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendito sea, corazón. Bendito sea, su, preciosísima sangre. sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito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 Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea, María, mi Bendito, sea José, Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sea Dios en sus y en sus Viva Jesús sacramentado. Viva, Viva Jesús sacramentado.